konomi san el pancake Japón que te va a volar los pelos. <risa> el ingrediente principal de esta receta, el repollo y otras verduras. Y la clave, todo cortado muy, muy, muy, muy finito. Empieza cortando la col, quítale el tallo y la cortas súper, súper, súper, súper finita. Te vas a cortar también una ramita de apio y la pones dentro del bol. Vamos ahora con un pimiento rojo. Si no tienes rojo y lo quieres poner verde, pónselo verde, amarillo o como te salga de las narices. El caso es que le pongas un poquito de pimiento. Y para adentro, un par de cebolletas tiernas también cortadas finitas y para adentro. Y el último ingrediente, que probablemente sea el con el que ya no me va a dejar tampoco entrar en Japón, la manzana. Bueno, sí, en Japón sí, que son muy abiertos de mente. <risa> y la manzana la vas a cortar de una forma diferente. Le vas a hacer primero unas rayitas de arriba abajo. Y ahora sí, muy finita, muy finita, muy finita. Y para adentro. mezclalo bien. Le vas a poner unas semillas de sésamo tostado y un buen toque de pimienta. La mitad de la receta está lista. Te vas a mezclar ahora en otro bol tres cucharadas grandes de harina, dos huevos, una puntita de polvo royal, una buena pizca de sal, pimienta negra, y lo remueves todo. Y cuando lo tengas todo bien mezclado, vas a ir echando caldo de pollo. Te tiene que quedar una textura así, como esta. Y si no te va bien con la cuchara, métele una varilla, porque lo que es importante es que no tengas ni un solo grumo. Así de lisa. Y esto se lo echas a todas las verduras. Mézclalo bien, que toda la verdura tenga crema, y que toda la crema tenga verdura. Y este es el resultado. Toda la verdura tiene pasta y toda la pasta tiene verdura. Muy importante, y esto no te olvides, nunca eches sal a la verdura. Se la tienes que echar solo a la pasta. Si le echas sal a la verdura va a empezar a soltar agua y se va a formar un desastre. Enciéndete el fuego y córtate un par de lonchas de jengibre, que las vas a picar también súper, súper finitas. Yo voy a usar un puñado de gambas picadas en trozos irregulares, pero tú puedes utilizar tofu, carne o lo que se te antoje. Las mezclas con el jengibre, que se mezcle todo bien, le pones un toque de pimienta, una punta de sal, las vuelves al bol y les pones un chorro de aceite, mezclas bien, ponte las gambas encima de la plancha. Sube el fuego y coloca la mezcla encima. Aplánala un poquito. Empieza a estar cocinada, la puedes mover y sigue saliendo juguito. No está seca. Ahora a los japoneses le pondrían panceta, pero como estamos muy spanish, le vamos a poner jamón ibérico. Cúbrelo con unas lonchitas que estén bien pegadas a la masa. Y ahora es el momento crítico, hay que darle la vuelta. La ha he hecho muy grande, creo que me he venido arriba. Grandes males, grandes remedios. <risa> Coge la con decisión y vuelta. <risa> y mientras se acaba de cocinar por esa parte, pica una cebolleta también finísima, finísima. La parte blanca y la parte verde. Ya está lista. Coge un plato. Y la tienes. Super Okonomiyaki Gypsy Style. Y para ponerle la puntilla a al Okonomiyaki, la salsa, que se prepara así de fácil. Pon el jengibre, un chorro de aceite de oliva, saltealo bien. añade medio tubo de tomate concentrado y lo rehogas. Ponle ahora dos cucharadas de vinagre y siete ocho cucharadas de soja. Remuévelo bien, cocínalo durante 3 o 4 minutos. Y para terminar, le añades unas 7-8 ocho cucharadas de miel y dos o tres cucharadas de salsa perrins esto a tu gusto ponle más o menos según te parezca lo cocinas todo a fuego muy muy lento durante 10 minutos y lo tienes toda la salsa por encima le pones también mayonesa si es casera mejor un toque de sésamo y la cebollita tierna por encima <risas> Okonomiyaki Gypsy Style.